Donde no había un vídeo de un turnet. Hoy os traigo un vídeo en el que os voy a enseñar mi servidor militar. He estado ya varios días jugando en él. Hemos jugado bastante. Se ha llenado mucho. Y bueno, eh, ya al fin está terminado, 100%. Eh, aún a lo mejor tengo que modificar algún que otro kit porque está desbalanceado o algo así. Pero bueno, en principio estaría ya todo. Eh, ahí se me está descargando, me estoy metiendo aún y bueno eh, os voy a enseñar el lobby más que nada eh, las normas y tal eh, para que bueno por si os queréis unir que sepáis cuáles son las normas y las tengáis las tengáis en cuenta bueno las normas los comandos cómo se llega a tales cosas y todo vale así que nada vamos a meternos en el servidor antes que nada a ver si nos carga y lo veis, eh, tengo que decir que el mapa no es mío, el mapa es copiado, he eh, modificado yo un poquito por encima, pero aún así el mapa no está hecho por mí, ¿vale? Esto eh, hay que decirlo. Vale, tengo aquí esto, vamos a tirarlo, un momento, vale. Eh, vale, vamos a poner barra guard inicio, y bien. Este sería el inicio, ¿vale? Eh, aquí están los dos bandos, el bando ruso y el bando USA, ¿vale? Estos serían los, los dos bandos que hay. Eh, para entrar al bando ruso, eh, tienes que poner el barra JoinJob ruso. Es decir, escribes aquí barra join Job ruso y eh, yo o Calpapa, que somos los dos que podemos aceptar a la gente en los grupos. Eh, te aceptaremos o oh, bueno también están algunos otros admins que eh, lo pueden hacer simplemente añadiéndote al grupo eh, con barra eh, p add el eh, nombre y el grupo que sería por ejemplo yo sé el ruso, no eh, ahí está empezando a unir gente bueno ya ya hay mucha es gente que lleva bastante tiempo jugando, la verdad, porque el servidor no lo abría ayer, lo abrí hace ya un, unos pocos días, se podría decir. Eh, bueno, aquí estáis viendo eh, cómo unirse al job. Luego eh, tenéis que buscar en Steam el grupo. Para buscar el grupo, pues por lo general, si estoy conectado, le dais a mi perfil, os vais a aquí a grupos. Y en grupos os metéis en ruso has que hay 38 miembros o en americanos has que hay 26 ahora mismo, ¿vale? Eh, muy bien. Eh, y bueno, y luego para ir a la base, pues si ponéis Warps, eh, Warps, sabes los Warps que hay ruso, USA y inicio, ¿vale? Eh, os vais al warp del bando al que correspondáis, más que nada. Bien. El Discord y aquí las reglas, ¿vale? Estas reglas hay que seguirlas al pie de atrás si no te quieres llevar un ban. Y hay algunos que pueden ser hasta permanente, manera permanente por por si no cumplen las reglas, algunas de las estas reglas, ¿vale? No matar si no estás en guerra, no campear las camas ni los spawns, seguir las normas de los superiores, no entrar en las bases del contrario, eh, no hacer metagaming, respetar al resto de jugadores, no hacer de infiltrados para el equipo contrario. No disparar a tus aliados, no pedir amin en ninguna circunstancia, no pedir cargos superiores, si no, te lo mereces aún. Ser honesto, no hacer ningún tipo de trampa, no tener activada la ropa de cosmetic, no romper las camas y no construir fortificaciones. Vale, voy a explicaros un poco cada una, aunque tampoco hay que explicar mucho. No matar si no estás en guerra, es decir, si aún no he dicho yo eh, 3, 2, 1, ya no puedes disparar, por lo general, ¿vale? No se puede disparar. No campear las camineras de spawn, es decir, no hacer spawn kill, si estamos jugando aquí, tú estás, nuestras camas están aquí, tú no te puedes quedar aquí al lado, esperar a que salgamos, o aquí apuntando a que salgamos, es decir, eh, no se puede hacer de eso, eso no se puede hacer, si no te puedes llevar un ban, es seguir la norma de los superiores, es decir, si yo te digo, vamos aquí, o hacer esto, o hacer lo otro, tienes que hacerlo, vale no entra en la base del contrario yo si soy ruso no me puedo meter los de la base de USA y si los de USA no se puede meter la base de los rusos bien no hacer metagaming, con esto te refiere, se refiere a que bueno si yo soy Dimitri pues tú a mí no me puedes llamar Dimitri si aún yo no te he dicho que me llamo Dimitri o entonces sea, yo no te diga que me llamo Dimitri no puedes saber que me llamo Dimitri cómo seguir un rol no bueno eso es un poco más un poco más tontería pero bueno ahí Ahí está, respetar a los de jugadores, eso siempre No hacer de infiltrado eh, para el equipo contrario Es decir, yo no puedo eh, meterme en los, con los USA y lo estoy diciendo a los rusos Pues van a hacer esto o están aquí, no sé qué Eso no se puede No pedir a mí en ninguna circunstancia, no quiero a nadie que me diga Oye tío, yo soy admin en 40 servidores, tío Y yo soy un crack con los comandos, tío Yo de verdad, eh, yo a mí tío Que yo de verdad te puedo ayudar mucho No sé qué, no, no me lo pidéis. Y es que si me lo pedís, que además me da mucho coraje os voy a banear. No veis cargos superiores si no te lo mereces aún. Eh, que eso ahora lo veremos con esto. No te pongas, tío, pues yo quiero ser sniper. Si acabas dentro de del servidor, no puedes ser el sniper. Tienes que ganártelo. Vale, ser honesto. Vale, eso siempre. No hacen ningún tipo de trampa. Por ejemplo, yo sé, qué sé, que te puedo decir, algún tipo de trampa. Bueno, no hacer ningún tipo de trampa. Todas las cosas que veáis que son trampas, no las hagáis. Vosotros digáis y yo, esto es trampa. Pues eso no lo hagáis. No tener eh, activada la ropa del cosmetic Eso se me refiero a ir siempre así no en vez de llevar esto El cosmetic, puedes hacer así lo desactiváis ¿Vale? Eh, no romper las camas Si estamos en, un, en una batalla eh, No puedes hacer ni spawn kill Ni cargarte las camas A no ser que sea en un modo en el cual sí se pueda romper Pero por lo general nunca se pueden romper las camas Y luego no construir fortificaciones Tú no puedes tener aquí un edificio entero fortificado por ti ¿vale? ¿qué pasa compañero? vale a ver, subir de rango ¿vale? para subir de rango si quieres pasar de soldado a médico solo tienes que pedirlo de soldado a cabo tienes que hacer 100 kills de cabo teniente 250 kills de teniente a capitán 400 kills de teniente a sniper eh, sería 300 kills y de teniente a ingeniero 350 kills ¿vale? luego no se le puede cambiar de rango una vez a la semana no sé el que sea de ascenso es decir, si imagínate tú llegas y subes de soldado a cabo, eh, eh, en un día pues te subo. Y si al día siguiente subes de cabo a teniente, porque has llegado a los 250 kills, pues también te subo. Ahora, imagínate, si tú eres teniente y dices, tío, pues quiero ser médico, ¿vale? Pues yo te lo cambio. Pero no me puedes decir luego al siguiente día, pues mira, en vez de ser médico quiero ser... Eh, yo sé, otra vez teniente No, ya te esperas tío Porque no puedo estar siempre yo aquí Cambiando de grupo constantemente Vale, ¿Cómo sé las kills que tengo? Que a a todo, Madre mía eh, Usa el, el Stats TK para ver tus skills Es decir, yo pongo Barra eh, Stats TK ¿Vale? Y salen Salen mis kills, yo tengo 517 kills ¿Vale? Barra estas te y te salen las kills. Eh, todas esas kills no son eh, verdaderas, y algunas que, que no son de kills de, de batalla. Vaya, vale. Y escribe barra P para ver todos los comandos que puedes usar. Aquí pones barra P y os salen todos. Y bueno, aquí los canales de YouTube y aquí estarían pues los, los grupos, vale. Los de los rusos y la de los Estados Unidos. Y bueno, no mucho más. Y bueno, ya esto, pues esto, eh, si os vais a unir a, a un grupo, pues esto a tener en cuenta. Cuando solicites unirte al bando, espera que el jefe del bando te acepte. Y cuando estés en algún bando, pon el eh, barra kits para ver los kits. <ríe> Hola, grígate. Tí sí, tío, lo, ha, lo has descubierto. Y bueno, no mucho más. Era todo, solo eso para que veáis las cosas de del servidor, más que nada. Eh. Yo espero que os haya gustado el vídeo, eh, que os metáis en el servidor, si aún no os habéis metido. Y eh, ya sabéis, estamos por aquí un ratito, nos podemos a reventarnos y a pasarnos lo bien. Así que no mucho más, espero que os haya gustado el vídeo. Si queréis más vídeos de un turno, ya sabéis, dale like y yo os lo traeré. Así que una noche con este capítulo, espero que os haya gustado y adiós.